Bienvenidos, un cordial saludo. Esto es Tiempo de un Cuento para Pensar con el Corazón. En el día de hoy, en esta ocasión, en este cuento, nos vamos a recurrir a las enseñanzas a partir de los animales. Un animal en especial. Uno del cual hay demasiadas enseñanzas en nuestras metáforas, en nuestras pensamientos, de hecho, que se convierte en un símbolo utilizado por demasiadas empresas y utilizado también para referir cualidades personales, individuales. Un animal que su fama en el mundo le da el puesto de rey, tiene un reconocimiento por fortaleza, poder y por generar temor. Se habla de que los animales alrededor de él, es decir, los con los que comparte territorio, le temen, le huyen y pocos quisieran encontrárselo en el camino. Creo que tal vez ya te haces una idea y tienes identificado de qué animal estamos hablando. Y para poner otro detalle antes de decir cuál es, pues esa fama que tiene este animal tiene una parte de falsedad estamos hablando del león y ese león es conocido como el rey de la selva pero la falsedad que encontramos en ello es que en realidad el león no vive en la selva el león vive en las sabanas en las sabanas africanas allí es el rey en las sabanas pues bien a pesar de toda esa falsedad de alrededor de ser el rey de la selva todo lo otro es cierto, es un animal que impone mucha fortaleza, mucho poder. Es un animal muy utilizado para muchas referencias. De hecho, es una criatura a partir de la cual o con la cual muchos seres humanos se identifican y toman símbolos como por ejemplo el rugir, el rugido del león. Como una manifestación de fuerza, de libertad, de, de ahuyentar los males. De hecho... Antes de entrar como tal a la historia, hay un símbolo que se toma y que tiene que ver que relaciona el corazón con el león. Desde la antigüedad, muchos filósofos asumían el corazón como rey en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y entonces lo referenciaban con el león. Si nosotros tomamos esa enseñanza, esa metáfora del corazón como rey, como rey león, podríamos completar esto con decir de que muchos pensamientos en nuestra mente son una jauría de otro tipo de bestias, como las hienas. No por decir que las hienas sean malas, sino porque en el elemento metafórico muchas veces se ha puesto en contraposición a las hienas con los leones. Son animales de comportamientos un poco distintos que los hace confrontarse. Pero podríamos imaginar nosotros muchos, bestias, monstruos, que quieren adueñarse del territorio del rey, que sería todo el organismo. No solamente, o sea, el corazón es el rey de todo este organismo, de esta existencia, de este ser. O tu corazón, de tu territorio, que es tu cuerpo, tu organismo, tus emociones y también tu mente. Entonces, hay bestias como los pensamientos que denigran de ti, que desconfían de ti. Los pensamientos de incapacidad, los pensamientos de temor, son como esas bestias. Y hablamos del rugido del león como una fuerza que se expresa para ahuyentarlas y decirle, hey Aquí estoy yo, mucho cuidado. No vaya a ser que te hagas morder, que te hagas sacar, que te hagas perseguir. Entonces, en pensar con el corazón también hemos utilizado la metáfora con el león. De manera que este rey león, ese rey león que tú tienes en tu corazón, cuando ruge desde la identidad esencial de lo que somos en realidad, de lo que somos en verdad, ese rugido ahuyenta, ese tipo de pensamientos fieras, monstruos, recupera su territorio, lo cuida, lo preserva y convoca a que estén aquí en nuestro territorio las cosas que hacen parte de la manada del corazón. Los pensamientos de fortaleza, de paciencia, de amor, de gratitud, de esperanza, de constancia, de vida, de vida, de crecimiento, de humanidad de cuidado y respeto por la naturaleza, etc. Eso es convocado por el rugido del león, de este león. Mientras lo demás es ahuyentado. Bien. Entonces, ahí está una muestra más de todas las formas en las cuales el león ha servido para representar muchas enseñanzas. Sin embargo, en el cuento del día de hoy, a diferencia de todas esas referencias que hemos visto sobre el león, donde la característica es la, la asunción, o sea, no se dice así, el, la presunción, o sea, asumimos, asumimos de entrada la fortaleza, la vehemencia, la imponencia del león. En este caso el cuento, este cuento, nos va a mostrar otro rostro del león, nos va a permitir aprender de él desde la vulnerabilidad. ¡Ay, ah, esta luz que quiere parpadear! Bueno, se puso vulnerable la luz. A ver, vamos a moverla un poquito para que aguante otro poquito ya. Bien, la historia entonces del león, el agua, el miedo. Este, en esta historia pues hay un león, hay un rey león, que está lejos de su territorio. Ha salido de su territorio, ha salido en busca de caza porque debemos saber que en las sabanas ocurre según se mueve el tiempo y el clima que cambia la alocación de los animales para cazar porque también a medida que va cambiando el tiempo se va moviendo la sequía de un lugar a otro es decir en un lugar llueve y en otro no a partir de esos acontecimientos todos los animales se van moviendo por lo tanto el alimento para las manadas de leones también se desplaza y ellos van a buscar no solamente a esos animales para cazar, sino el agua para beber. Ese es el caso de este león que ha deambulado por extensas distancias en busca de comida, en busca de casa, Y no le ha ido muy bien para hallar animales. Ya lleva varios días cansado por fuera. No solamente no ha hallado casa, sino que no ha hallado agua. Por lo tanto, este león, además de tener hambre, tiene mucha sed. Y para ellos, tal como para nosotros y casi o sea, muchos organismos terrestres, es primordial estar hidratados, es decir, consumir agua que comer. Podemos durar más tiempo con hambre que con sed. Entonces, el león, con esta hambre, con esta sed, ahora en lo que está pensando, su prioridad está en conseguir agua. Buscar una fuente de la cual beber. Camina, camina y en todo su trasegar piensa en el agua y no puede hallarla. Sin embargo, en una mañana, después de una noche con mucha sed, el león sigue buscando agua y logra encontrarse una laguna, una bella laguna, que en la medida que se va acercando el león la encuentra solitaria. Sin embargo, como buen rey, es cauteloso y se acerca con cuidado hacia la laguna, donde espera poder beber agua. Pues bien, llega hasta la laguna, comienza a acercarse los últimos metros, las últimas pisadas, allí hacia la laguna, y al asomarse, un segundo y vuelve a echar para El león lo va a intentar una vez más. Se acerca hacia la laguna y vuelve a echar para atrás. Recula. Y en ese momento piensa, diablos, este territorio es de otro león. Este león está pensando eso, porque al asomarse al agua, un agua cristalina y quieta, se ve su imagen se ve reflejado en el agua. Algo que, digamos, que nunca ha vivido. Nunca ha tenido esa experiencia de asomarse y ver de manera tan nítida un león en el agua. Por eso cuando él se asoma, ve un león, y entonces asume que ese es el dueño del territorio, del agua, y entonces al, de, al asomarse allí, se está dejando ver. Entonces se pone en guardia, el león se retira de la laguna y espera un tiempo desde lejos, mira pero desde lejos no ve el otro león, por lo tanto después de unas horas vuelve a acercarse, ah, con cautela, con sigilo, llega hasta la laguna, se asoma, ve la imagen y vuelve a echarse para atrás, vuelve a pensar diablos. Este territorio, esta agua, es de otro león. Entonces, vuelve a esconderse. Y decide esperar hasta el día siguiente. En la distancia, analizando, pasa la noche. Y en la mañana siguiente, luego del amanecer, vuelve a pensar de que no ha visto ningún león acercarse por el lugar. No ha visto ningún león. Y allí está el agua a disposición. Entonces vuelve, se va con cautela, llega hasta, el borde, hasta la orilla, se asoma, vuelve a ver el reflejo y vuelve a echar para atrás. Y se queda así como cabezón, como pensando, pero el territorio es de otro león, aparece ahí en el agua, pero ¿por qué no lo veo más? Es un león grande, es un león que se ve fuerte. Y ha resistido muchas cosas. Mejor no lo enfrento. Entonces va y se escabulle y se está alejando, pero va sintiendo la sed que tiene. Entonces esa sed lo hace pensar, pero, pero ¿qué pasa? Tal vez puedo tomar tan siquiera un sorbo de agua e irme sin que el león me ataque. O si me ataca. Yo también puedo defenderme. Vamos, yo también soy un rey. Yo también tengo fortaleza. Me voy a acercar. El león se devuelve después de esta reflexión y se va de nuevo hacia la laguna. Va, mantiene con sigilo, pero acelera el paso. Va un poco como galopando al trote. Y mientras más se va acercando, más se va acercando, se va preparando. Mantiene el sigilo, pero se va acercando. Y decididamente llega, se asoma al agua, ve la imagen, pero a pesar de ver el león, ruge y luego comienza a tomar agua. Y en el momento en que está bebiendo, el otro león desaparece. La imagen se ha ido. Porque claro, al tocar el agua, al molestarla, digámoslo así, al moverla, ya no se ve la imagen tan clara. Y mientras va bebiendo, y ve que el reflejo, si él se queda quieto, va volviendo. Y si él sigue tomando, se difumina, pero continúa allí. Digamos que este león en ese momento aprendió que lo que estaba viendo es el reflejo de él mismo. En el agua. Este cuento, la particularidad de este cuento, es el miedo. Y es el miedo desde un enfoque muy interesante, algo que nos, nos permite aprender algo muy, muy, muy, muy valioso. Y es que en muchas ocasiones el miedo se fundamenta en desconocernos a nosotros mismos. Fíjense cómo el león, viéndose ante el agua en una de esas ocasiones, pensaba que el león que veía ahí es un león fuerte, resistente, grande, poderoso pero no se daba cuenta que ese era él mismo, sino que la forma en la que se estaba asumiendo a sí mismo en ese instante era de debilidad, era de incapacidad, de que no iba a ser capaz, de que iba a perder la eventual o posible pelea contra ese otro león. Era él mismo con toda esa capacidad, esa fortaleza, pero él no lo reconocía. Y ante esa condición de desconocerse a sí mismo, desconocer su valor y desconocer su potencial, entonces el miedo le ganaba y prefería irse, prefería huir. Sin embargo, siempre hay una fuerza en nosotros que nos impulsa a actuar, que nos impulsa a, a ir, ¿cierto? A aventurarnos. Y esa fuerza lo convenció de volver allí, a pesar del tiempo que siguió resistiendo, con sed Volver y, a, y enfrentarse. Y eso también nos ocurre a nosotros en momentos ante el miedo. Y es que mmm, afrontar un desafío, algo a lo cual le tememos, nos permite descubrir o recordar nuestras propias fuerzas. En otros términos, nos permite reconocernos. Nos permite darnos cuenta de que eso que vemos ahí somos nosotros. A veces a lo que le tememos es a, nuestra, a la posibilidad de descubrir nuestra propia grandeza a tener que usar nuestra grandeza a salir de la silla cómoda a veces a lo que le tememos es simplemente el vacío la oscuridad en la cual no conocemos o no nos percatamos de todo lo que somos capaces a veces la bestia somos nosotros mismos de hecho, hace poco tenía una reflexión con situaciones personales como todos tenemos y ustedes saben que me gusta escribir. De hecho, estamos en el programa Vencer, estamos ya en el segundo capítulo, un programa en el cual las personas que se suscribieron están recibiendo mensual un capítulo escrito para completar en el año un libro, programa Vencer, y cada capítulo viene con su audiolibro, es decir, en versión, para escuchar también. Si a ti te interesa, todavía te puedes sumar y ponerte al día leyendo los dos primeros capítulos en los que vamos. Y bueno, además, tenemos unos encuentros virtuales donde estudiamos y profundizamos el capítulo. Entonces, si a ti te interesa, te voy a dejar un enlace en la descripción, en el primer comentario, para que le des clic e inmediatamente entras en contacto conmigo para que te cuente más sobre el programa. Entonces... Me encanta escribir, me gusta escribir, lo disfruto y trato, lo hago como un ejercicio que tiene muchas aristas para mí. Un ejercicio de desahogo, de sacar, de revelar. Un ejercicio de aprender más de mí, de escuchar mi corazón. Un ejercicio de compartir, transmitir, de encontrar formas de explicar lo que siento o lo que he aprendido. Pero también es un gran ejercicio de reflexión como también es un ejercicio de sanación. Es un ejercicio de reconocimiento, de conocerme también, porque me voy plasmando allí. Entonces, en un momento estaba precisamente reflexionando acerca de ese punto en el cual muchas veces yo a mí mismo me pongo zancadilla. Y me estaba imaginando, lo que escribí fue algo así, inicia así, una frase en exclamación, fue él, y luego describo, exclamó o expresó con fuerza señalándose a sí mismo para que todos identificaran quién había sido el causante de su caída si logres imaginarte un poco es como tercerizarse es como salir de sí mismo y poder verse a uno mismo cuando uno se ve a uno mismo como, como su enemigo o como el ego la parte de uno mismo que está llena de puntos ciegos y que se convierte en quien pone zancadilla dinámicas y cosas que hacen parte del programa mental, que nos ponen zancadilla, somos nosotros mismos. Igual como en el cuento, el león sin darse cuenta se temía a sí mismo y lo que lo estaba alejando de sus logros o de lo que buscaba era él mismo. Luego, cuando entramos en un proceso de reconocernos, de afrontarnos a nosotros mismos, no como una guerra contra nosotros, no como un ataque, sino como una... Una comprobación de lo que somos y de lo que podemos. En ese momento, en la medida que nos conocemos, nos valoramos al nivel que debe ser y eso nos permite disminuir las formas en las cuales nosotros mismos nos ponemos las cuales, Las formas en las cuales nosotros mismos somos nuestro miedo. Cuando por naturaleza y en realidad somos los reyes de nuestra vida. Somos nuestro principal recurso. Somos los creadores de nuestras realidades. Ahí está el cuento del león, el agua y el miedo, pero también parte de mi interpretación y de las enseñanzas desde pensar con el corazón. Recuerda que estos espacios de los cuentos también buscan que podamos compartir, desde estas enseñanzas, compartir las diferentes formas de pensar y de opinar. Entonces déjame saber cuál es tu interpretación, qué más aprendes de este cuento, qué más podemos reflexionar. ¿Te ha gustado no te ha gustado? Si te ha gustado dale like, si no te has suscrito suscríbete, súmate al canal de Pensar con el Corazón donde compartimos este material de autoconocimiento, de sanación emocional, de desarrollo espiritual para acompañarnos en ese camino de lo que es pensar con el corazón. Entonces suscríbete, dale like si te gustó y comparte. Nos ayuda muchísimo cuando compartes con tus amigos, tus familiares y personas que sientas que les puede ser útil este contenido y esto que ofrecemos en Pensar con el Corazón. Escríbeme, deja en comentarios qué te ha parecido el cuento, qué has aprendido de él, qué valoras al respecto, qué reflexión complementas. Y recuerda que si te interesa sumarte al programa Vencer, tienes el enlace también. Un abrazo y nos vemos en la próxima.